¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Como ya vieron en la descripción del video, hoy les traigo la última versión de WhatsApp Plus, como siempre, de los dos principales desarrolladores. En este caso, por ejemplo, vamos a ver las ventajas y las características de la versión 25.00 de yes Mods que también se ha actualizado el 10 de febrero, según Jesse Mod, pero ¿cómo va a ser el 10 si estamos 7 de febrero? En fin, ustedes ya saben que al final lo que importa es la base de actualización de WhatsApp, no la fecha que ellos pongan o el número de versión que pongan. Bueno, lo importante aquí es que se han corregido muchos errores, como por ejemplo, el más importante para mí es el hecho de que ya se puede agregar más calidad al enviar fotos y también videos. Otra opción es que había un error al momento de usar la cámara superior de la pantalla, lo cual a veces se colgaba, eso también se ha corregido. También se corrigió la opción de congelar la última conexión, que en algunos dispositivos no funcionaba. Y abajo, Jesse Mods habla de que debes actualizar para evitar el BAN, lo cual la verdad no lo comparto, porque el BAN no ocurre cuando tienes una versión antigua exactamente sino cuando el desarrollador tiene activadas opciones de spam y yo nunca voy a promocionar algún mod de WhatsApp que haga spam. Y bueno, ¿por qué a algunos les borran el WhatsApp y por qué a algunos otros, muy pocos menos mal, les sale publicidad cuando usan su WhatsApp Plus? Pero antes, en mi cuenta de TikTok y Shorts de YouTube, encontrarás mi sección de noticias del día. Y además, tus personajes favoritos de anime y películas o series, son los que se encargarán de contarte las últimas noticias del mundo real y de tecnología. Y ahora sí, volvamos al WhatsApp Plus. Lo primero que vamos a hacer es ver qué versión de WhatsApp Plus tenemos, porque te recuerdo que si tienes WhatsApp Plus de AlexMods, puedes actualizar a cualquier otra nueva versión de AlexMods con un solo clic. Pero si tienes Jesse Mods, WhatsApp Forward, Delta, MB o cualquier otro, por ejemplo en este caso tengo la versión 24.20 de Jesse Mods, pues vamos a tener que actualizar creando primero una copia de seguridad. Pero para ganar tiempo, vamos a entrar a Google, al sabroso Google, y escribimos José Matsu. Ah, bueno, yo había dejado mi Google con mi página web. Escribimos José Matsu y vamos a entrar al primer enlace para descargar WhatsApp Plus. Una vez que entramos nos va a aparecer esta imagen de aquí, donde dice WhatsApp Plus última versión 2023. Hacemos clic y vamos a ver una explicación textual de lo mismo que te cuento en este video. Y aprovecho para decirte que en mi página no tienes ningún enlace que te haga instalar ninguna APK sin tu consentimiento. Ya te voy a explicar lo importante de este detalle. También te recuerdo que vas a poder encontrar muchos temas personalizados para tu WhatsApp Plus, ordenados por tipos, categorías de anime, videojuegos, serie, deportes, artistas, cantantes y famosos, y mucho más. Pero bueno, vamos a lo que nos compete. Que es este botón naranja para descargar la última versión de WhatsApp Plus. Aquí vamos a ver la última versión de los principales desarrolladores. La 17.20 de AlexMods y la que ha salido hoy, la 25 de Yesy Mods, lanzada hoy el 7 de febrero de 2023. Hacemos clic y nos va a llevar a un enlace de Mediafire. Y aquí es lo importante, mi página no tiene contadores. Cuando tú entras a cualquier página web y al hacer clic sobre el enlace de descarga te activa un contador, es muy probable que también te quieran instalar una APK. Que es un complemento que va a modificar tu Android y puede hacer que aparezca publicidad en tu WhatsApp Plus, en tu WhatsApp normal o inclusive en tu mismo explorador de Android. Aquí como ves ya empezó a descargar, pero si tú ves que alguna página donde vas a descargar tu APK te dice que espere 5 segundos, 10 segundos o 20 segundos, ten mucho cuidado porque te pueden instalar una APK sin tu permiso.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 Y te recuerdo que esto solamente lo vas a hacer por esta oportunidad en la cual Jesse Mods está sacando versiones con la misma base. Y aprovecho para recordarte que te suscribas al canal porque en estos días estaré haciendo videos respondiendo las preguntas más comunes y explicando las nuevas ventajas de esta última versión y también de la próxima versión de WhatsApp Plus de Alex Mods que ya está por salir. Y bien, si te ha gustado el video no te olvides de dejarme un like así de grande y tocarme la campanita para estar al tanto de mis próximos videos.